Vamos a hacer una exploración a un paciente modelo que se llama Miguel y que tiene un dolor de espalda que vamos a tratar de identificar cuál es su etiología y su localización. Miguel, muchas gracias, en primer lugar. Cuéntame, Miguel, el dolor que tienes, ¿por dónde es? ¿Es más bien en la espalda o es más bien irradiado a la pierna? Es más bien irradiado hacia la pierna. Más hacia la pierna. De todas formas, yo te voy a ir tocando. Si tú notas alguna zona donde te duela, me dices, ¿vale? ¿Esto? Ahí, nada. Miramos las apófisis espinosas, miramos también los músculos paravertebrales. Miramos el músculo cuadrado, que es un músculo lateral, que también es importante tener en cuenta. ¿Puedes cruzar una pierna sobre otra, por favor? Fenomenal. Mira a ver si es capaz de tocar con la rodilla el hombro. ¿Te aumenta ese dolor? Este lado no. no eh, Mira a ver, toca esta con este. Bien. Con unos programamos el piramidal y con otro cuadrado. Lo mismo por el otro rodilla. Esta rodilla con esta... Bien. Lo mismo a la otra. Más dolor, menos. Más ¿Cuál dolor te molesta con más? Este, este, este último, ¿verdad? Fenomenal. Mira, a ver, puedes ponerte un momentito de pie. Puedes ponerte de puntillas, a ver si aguantas. De talones, a ver si aguantas. Muy bien. Fenomenal. Y ahora, ¿te puedes tumbar, por favor? Boca arriba. Boca arriba. Con la cabeza aquí. Esto es. Muy bien, vamos a explorar un reflejo que es el reflejo de la técnica de la SEGUE, que es, no, no, no, tú deja la pierna muerta, sin fuerza, esto es. En la SEGUE normalmente empieza a generar molestias a partir de más o menos 45 grados. Si la molestia empieza más abajo, casi siempre es porque hay patología de eh, irradiación. Y también vamos a hacer el BRAGAR, que es lo mismo tirando del pie para acá, ¿de acuerdo? Estas dos exploraciones son muy fáciles de hacer, ya te puedes sentar y nos ayudan a identificar si hay una irradiación. Otra cosa que es importante saber es si en los dedos notas también el hormigueo, ese o no? No. No. Casi siempre si no nota hormigueo en los, en los dedos, ni L5 ni S1 están afectadas. Sería un nivel un poquito más alto y esto lo podemos complementar con pruebas de imagen, con una resonancia o con una radiografía para completar. ¿De acuerdo? Ya está.